...el plazo de presentación de alegaciones... ...contra el proyecto de la Azul de Río Grande... ...finaliza mañana jueves... ...y Unidos Podemos por coin ...quiere ayudar a la ciudadanía... ...interesada en la tramitación... ...para ello mañana por la mañana... ...habrá un documento disponible... ...en las librerías locales... ...que posteriormente se presentará... ...en el Ayuntamiento... ...y para quien no tenga disponibilidad matinal... ...podrá hacerlo a las 7 de la tarde... ...en la sede de la formación política... ...en la calle La Feria... ...con el certificado digital del partido. Ya hace unas semanas informamos... ...de que el plan hidrológico de las cuencas mediterráneas andaluzas... ...que estaba en exposición pública... ...volvía a incluir la presa de Cerro Blanco... ...es decir, la presa de Río Grande... ...y también informábamos que estábamos... Bueno, eh, trabajando en, en preparar unas alegaciones... ...para que la ciudadanía eh, interesada en el tema... ...las pudiera presentar... ...efectivamente, ha habido varios colectivos... ...trabajando en, en, en, en alegaciones... ...pues entre ellos Valle Natural Río Grande... ...ha estado trabajando Ecologistas en Acción... ...ha estado trabajando la Red Andaluza por la Nueva Cultura del Agua... ...entre, entre ellos... ...y eh, finalmente para el jueves por la mañana... ...vamos a tener preparadas unas alegaciones... ...que se podrán recoger en las librerías de la localidad... ...Papiro y en otras librerías de, de la localidad... ...y llevarlas al Ayuntamiento en horario de mañana para darles registro de entrada y que las manden al organismo pertinente que aparece en el propio escrito de alegaciones.